Bien, en este tercer ejemplo lo que vamos a hacer es comparar eh, números. Estamos haciendo, como veis aquí, una lectura del pin analógico a 0 que corresponde al potenciómetro, y lo que estamos mirando es comparar que si este número es menor que 1023 o está entre 1024 y 2047, 2048 y 3071 o en, cual, en cualquier caso sería entremos en este caso. Entonces, en función del valor que estamos leyendo, lo que hacemos es activamos los LEDs que están conectados a los pines de 12 y de 13 Bien, vamos a pasar a la cámara cenital, vale, yo he subido el código a la placa vale, y ahora mismo el potenciómetro está en una posición bastante baja, con lo que los dos leds están apagados y por tanto estará leyendo un valor menor que 1023, pero si yo aumento un poco este valor ahí lo tenéis, ahora mismo estamos entre 1023 y 2047 si sigo aumentando un poco este valor ahí está Ahora estaríamos entre 2048 y 3071. Y ya para finalizar, si sigo desplazando el eje del potenciómetro, tendríamos los dos LEDs activados. Muchas gracias.